Bienvenidos. ¿Cómo identificar de manera correcta la, el bloque de órdenes a nivel institucional? Presta mucha atención, pone en práctica, no olvides suscribirte al canal y recuerda que aquí siempre doy información de alto valor para poderles ayudar. Primero, vamos a diario. Siempre partimos desde diario. Tenemos una ESMA exponencial de 14 periodos. Podemos ver que desde aquí surge el precio. Esto es una zona donde hay un bloque de órdenes de órdenes compradoras. Es súper sencillo, si yo pongo una línea de tendencia aquí, estamos en diario, vuelvo y recuerdo Podemos ver hasta dónde llega ese impulso, este es un impulso Luego viene un retroceso, eso ya lo enseño mucho más a profundidad dentro de mi mentoría y mi canal élite de Trading ¿Listo? Entonces, aquí podemos ver cómo el mercado después de hacer este bloque de órdenes más importantes, porque siempre hay que buscar el bloque de órdenes mayor, por eso nos encontramos en, di en diario, podemos ver como aquí también hubieron órdenes muy importantes, donde el precio ahorita está tomando una decisión al alza donde en este momento, como ustedes pueden ver con el análisis técnico de estructura del mismo mercado a nivel institucional, podemos ver desde dónde está saliendo el precio y también podemos intuir que el Nasdaq, dentro del Nasdaq, porque esto funciona cual para cualquier otro mercado La estrategia funciona para cualquier mercado Podemos ver como acá hay un impulso Un retroceso Entonces puede venir un próximo impulso Sencillo, simple Si yo me alejo más de la zona Quiero que le saquen rentabilidad Ahorita a este par Como nosotros lo estamos haciendo dentro del canal Elite Privado entonces, quiero que marquen esta zona y es donde el precio podría impulsar, impulsarse hasta aquí. Vendría el próximo impulso que vendría siendo por ahí hasta aquí. Entonces, podemos sacar rentabilidad en este punto de aquí en ese próximo impulso podemos encontrar aquí la zona que acabamos de marcar y la próxima zona donde estamos buscando los bloques de órdenes a nivel comprador, miren que yo estoy yendo de temporalidades mayores a temporalidades menores, Esa es la forma más efectiva de encontrar estos bloques de órdenes compradores a nivel institucional, recuerda que es muy importante poner en práctica cuidar tu capital y recuerda que si necesitas ayuda me puedes contactar por interno si quieres ingresar al canal élite también me puedes contactar por interno entonces podemos ver cómo a nivel institucional en nasdaq va a querer subir según el análisis que estamos haciendo todo esto lo seguimos de cerca dentro de mi canal élite privado entonces podemos ver cómo puede ocurrir, obviamente tiene que ocurrir un retroceso en esta zona de aquí y aquí posiblemente realizar un impulso en diario. Esta vendría siendo la posible zona de ejecución que nosotros vamos a estar buscando la próxima semana con todos mis estudiantes. ¿Sí? Te recuerda que tienes acceso por seis meses a todas las herramientas, a toda la estrategia, a todas las señales, a todas las proyecciones, absolutamente a todo para que lo puedas Estudiar a profundidad, puedas ir a la práctica, que eso es lo más importante. Entonces, podemos ver cómo aquí podríamos trabajar este mes todo el precio al alza. Ya sabiendo esto, entonces ya encontramos el bloque de órdenes mayores. Miren aquí, este es un bloque de órdenes comprador. Miren la ESMA cómo va, porque... ¿Cómo buscarlo correctamente? Pues mire la ESMA cómo va Mire desde el precio donde viene Mire que rompe la ESMA Y luego se va haciendo impulsos y retrocesos en diario Lo mismo aquí Aquí para, se retrocede Y luego vuelve y para Este es un retroceso a favor de la tendencia mayor Es así de sencillo, traders Si lo ubicas desde el diario Y luego subes a semanal Ahí vas a lograr ubicar los bloques de órdenes De manera muy, muy, muy efectiva obviamente tienes que saber el contexto del mercado mayor porque no puedes ir aquí buscando ventas, no, hay que esperar el retroceso para ir buscando compras, estamos operando a nivel de los institucionales estamos operando a favor de los institucionales, de las, del bloque de órdenes mayores, ¿qué es un bloque de órdenes? pues donde se acumula el precio para luego cambiar de dirección una dirección importante puede ser diario, semanal o mensual obviamente todos van en confluencia porque todo el mercado es un una confluencia, el mercado no funciona de manera individual. Entonces, esta es la forma de ubicar los bloques de órdenes más importantes, los verdaderos, lo que sí importan. Porque estamos viendo que cada vez que donde marcamos hay un desequilibrio, donde el precio salió. Miren, marcamos, hay un desequilibrio donde está subiendo. Marcamos, hay un desequilibrio. Entonces, ahí estamos encontrando el bloque de órdenes Mayor. El bloque de órdenes realmente que nos está brindando un 85%. No me tengo que ir a temporalidades de 15 minutos, un minuto. O sea, eso es innecesario porque yo lo por lo que gano es la diferencia de precio. Recuerda que estamos comprando y vendiendo un activo financiero. Y la diferencia de precio es lo que usted y yo ganamos. Recuerda siempre eso, trader. ¿De qué te sirven 5 pips? Cuando puedes sacar 150 pips en una operación, 100 pips en una operación. ¿De qué te sirve estar operando todos los días cuando en una sola operación puedes sacar mucha rentabilidad? Entonces, tienes que prestar atención a todos estos estados psicológicos de tu mente y tienes que contraer bloque de órdenes a favor de la tendencia mayor, semanal y diario. Traders, es lo más sencillo. ¿Desde dónde sale? Fíjese muy bien para que me entiendas si no me entendiste. Mira, mira, el desequilibrio que hay es por la cantidad de la barriga de la vela. Es eso a lo que me refiero. Este está más despacio, este está más rápido. Esto entonces quiere decir que este de aquí es un impulso y este de aquí es un retroceso, porque este está más lento, este va a ser más rápido, va a ser un impulso. Mire, aquí a nivel bajista hay un impulso fuerte. Y luego hay un retroceso. Hay un impulso fuerte y luego hay un retroceso. Entonces, fíjense muy bien. Son zonas donde el precio salió rápidamente. Traders, esto es información de altísimo, mo, altísimo valor. Recuerda que si quieres ya... Hacerlo a nivel profesional, estudiar, ir de la mano conmigo, que yo te apoye, que tú sigas los parámetros, sigas los paso a paso Me puedes contactar por interno para que ingreses a mi canal Elite Privado Donde les doy la mentoría más personalizada y les doy toda la información más avanzada Obviamente aquí yo tengo muchas más plantillas Acá ya es a nivel swing profesional Pero si sí ya son con los indicadores más avanzados No olvides suscribirte al canal Poner en práctica y pendientes a este par traders. Luego no es que estés buscando otro par Cuando ya te di un par Donde le puedes sacar gran rentabilidad Y te distraes con otros pares Pilas con eso que eso suele pasar mucho Un abrazo traders y nos vemos adentro